Va oh, tío, va oh, tío, va tío, va tío, que te ha batido Hay, si creo Me salvaba entre nosotros, tío, madre mía Da remo, doy da, Date, dátelo, da, dátelo Va tío, da, da. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, otro Va no, este oh, tío, este de aquí al frente Va tío, el otro Va oh, tío Es que es el, no sí. el mejor sitio, porque si te caes en otra parte no cae nadie yo lo que quiero es pelea, es guerra esos oh, tíos Yo quiero caber bro ah. Por no palme ah. Ya o tío Esa es la cosa Este tío en serio creía que se iba a salvar Jaja, que con mi poderes bro En el techo cae Está este. Cae uno los... por detrás, cae uno por detrás por donde ustedes entraron, por donde ustedes entraron, por donde ustedes entraron ¿Me matado a bueno. ¿Hay un arma por aquí para mí? No hay arma por aquí, para mí, ¿Hay arma por mía, ¿no? Ah, arriba, ¿qué? Me ha matado de aquí fuera, me de aquí fuera, de las cosas. me han matado de aquí! la ¡Hala madre! ¿Qué la esto, tú? Este tío va hiper lagado, tú esto a, a, mí, a mí me va súper lagueado, bro. usted no le va lagueadísimo Pues o sea, a ti sí, pero hay otra gente. Que le va peor. ¿Y subiendo arriba? A no por ahí. ¿Qué pasa yo porque va tan mal? Yo lo malísimo, No, tengo gente se que cae va o por... se arregla. Esperamos que se arregle. Oye, gente por aquí, ¿no? También te aquí abajo. Que sí. Estamos abajo del todo, sí, se... sí, pero no, no voy a ir. Como este lag, No, oh, gracias. ¿Qué te... se te cae la bombona encima, ¿eh, compadre. <risa> Has tirado la bombona y se la cae encima. <risa> Pobrecito. El pollo, ¿dónde está? Está contigo, contigo, Darnes. Tú la, está ahí al fondo. Tienes por ahí. Madre mía, tú llego. El se falla todos los tiros, lo craqueo y luego le da los tiros. hijo Es cogera". porque va a la ella. Yo acaba de caer un enemigo, al todo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Sí, ¿sí, dónde sale? Y ahora sí que hay chapa ahí. Ahora sí que necesito chapa, yo lo puedo. Tengo, tengo. Ahora puedo ir. ¿Tío uno. Hay otro arriba, hay otro arriba ¿por porque nadie tiene chapas, tío todo el mundo anda sin sí. chapas ¿no? Hay gente aquí Madre mía, pues me bajo con un puto loco Está por fuera, abajo, a ver Son dos, no una Partido Hay otro más allá de ¿no? Pero ¿no? no al miedo, ¿tú? otro más izquierda derecha, ¿no? Bueno. <risa> muy buena, bro, muy buen. Vale, lo veo, no disparo disparado Y sube, será perro. Yo perra <risa> Yo de mí. Yo también te quiero, bro. <risa> <¿Qué rato? risa> Esta gente <risa> se me pone por el lodo, ¿no? Este han muerto que el tío. Uy, casi le dio en el aire con el enemigo, ¿Qué hace con el escudo? ¿Qué hace? por puedo abrirme... Madre mía... Vamos a tener una barrera. Vamos a pillar caja. Eh, toma, grande. toma, toma. No, no, no, no... no. Ver, toma, mí, ah, otra otra vez, otra vez de Facebook Amy. Madre <risas> mía, tú. Ahora sí le hemos jodido directo. Qué ligado... va. a oh, tío este de aquí al frente. Uno. El que... El otro está pareando por bueno, todo sí. ¿Cuánto? Ojo uno para uno. Están enfrentados, cargará. El se viene arriba, pucha. eso? es eso? madre mía, a la verga, pero un poco de... térmica. Blanco. Cracket. le estaba tratando de disparar la caja, bro. Yo le estaba tratando de disparar la caja, bro. Racimillo, niño. Ay, qué pena. What, what, what, te creo que vino mucho muy muchos bro. Well, well, well, well, well. Vale, Vale, ve uno. Se me lía, se me lía chaval abajo, abajo. Se me lía, se me lía abajo del puente. ¿Tú qué haces ahí, bro? Soy Filippo, ya sí se me va a liar, soy Filippo, ya sí se me va a liar. Oh, tío, oh, tío, oh, tío, tío es que te batió, creo. Te quiero, guapo. Nos salvamos entre nosotros, tío, madre mía. Date remoto. Date, date, date. date, date. No, no, no, no. No, batido otro. No, batido, otro. Ajá, uh, el puente. Uh, uh. batido otro ahí. Quiero, otro. En verde. Y hay uno batido debajo del no. puente. Voy a pulsar, voy a pulsar. Te voy a matar debajo del puente, si lo Abajo puente, abajo puente, otro. Se ha tirado para abajo, se ha tirado para abajo uno. Le está dando res, está dando res abajo el puente. Está justo ahí, justo ahí en naranja. Ahí debajo. Dando res. Vale. Sale uno. ¿Sí? El otro está vale. también ahí, el otro está también ahí abajo, ¿eh? Sí, está ahí. Espera, cómo le salvo la vida a mis compañeros bro No, te, ah, no, sí. no pero es que la he tío, me ha puesto a pushar y me da cuenta Y ah, cuando sí. ya llega abajo he dicho hostia No tengo cobertura ahí más Vaya. Se me ha tres días cabrón Se sí. sí. vale. si va a estar rapidísimo Vale si no vivirlo, se muere mira ¿Qué? tiene No, ya tío, está, tío, tío. está Ya está reanimado seguro Aquí ah, el otro entiendo ¿Por ¿Qué es? ¿Qué es? Va para rematar. La capacidad de la que me ha caído. Sí, nada, tío. No sé sea, en qué momento me la han Bueno, A ti te acaban no? de reventar, ¿no? Estoy contigo, tome, bueno, tome. Bueno. Estoy tío contigo, tome, estoy contigo. Me da un. Va, tío, va, A ver, dale, dale. Si voy a cubrir a un No, voy a intentar matarlo. Sí, vale, vale. Dale. Dale, dale, te cubro de que no. Voy, voy, voy. Voy, voy. I got you, buddy. No veo el tercero Sí, le están disparando de atrás le están disparando De atrás Sí no Sí, de... lo veo ahí Blanco ah, no, la... uno De derecha uno Por aquí No para el sniper no recta, pero... Eh, ¿Quién lleva sniper? Nadie Yo <risa> Sí, sí, pues, espérate Que pongamos vanguard royal Ponte el sniper del vanguard bueno, cuando me lo, cuando me lo pongan. Eh, uno bien. El de tres líneas, el fusil de tres líneas no va a nada dar. El del solo de bastante el azul. Lo malo es que esta mirilla es muy vasta, tío. No, todo no. Yo juego con mando de play, bro. No ha uno. Wow. No. El de play se escapa, bro. No Pero no lo daba la última. El otro está arriba, craqueado, centrales. Eh, le he el bolo, le mató matado el bolo. ¡Bueno cuchillo! ¡Vamos! No está, es mi sasto, los Tiene buena precisión. Y ahí va así como se nota. Mira, lo veo uno, veo al otro. Está bien por la Casa Blanca. Ahí no me sale. Sí, exacto. 39, ¿Qué No lo No, 3, Ah, que choqueada, amigo, iban los cuchillos, chaval. Allá, vaya, vaya, dale. Cuatro fray. Eh, hace ¿Eh? tres, tres también. De parte que me había tenido que hacer la cuarta Gigi, oh, boys. boys. Hoy me hago diez, por lo menos, chaval. Yo ahora me voy, pero luego no sé si fuera. Vaya, vaya, vaya.